Buenas noches, compañeros eh, que nos van sintonizando. Buenas noches, Rafael. Acededor, Buenas noches a todas eh, y, a todos. A y a Aurora Muriente, gracias por estar aquí a los invitados de esta noche. Muchas gracias a ti, Gabriela, a, a Rafa y, y a mi querido Che para Litichi, Un abrazo para, para los tres. Bueno, Muy pues este. De estar con ustedes de nuevo. Sí, verdad, Che, que eres reincidente. Habías estado aquí hacía unos lives. Así que gracias por esa colaboración y por prestar tu tiempo para, para este espacio virtual. Eh, este live es el número 50. Yo siempre los enumero para tener una, claro, una constancia, un récord de cómo va la, la cosa en progreso. Y el tema que nos ocupa esta noche es ni colonia ni Estado. Y obviamente, como lee aquí el cintillo, eh, vamos a estar hablando en torno a la convocatoria de la marcha caravana, no a la estabilidad sino sí a la descolonización. Eh, y de primera, yo supongo que, que esto de marcha caravana es por el tema del COVID, eh, pero si nos pudieran explicar aquí a los, los dos invitados que son parte o han estado han de alguna manera eh, respaldado la convocatoria, eh, ¿A qué se debe la marcha y la caravana y cómo será esa organización? ¿Algunas personas en carro, otros a pie o cómo es el asunto? Bueno, Gabriela, te voy a hablar un poco de la organización de la marcha. Primero que nada, de verdad, saludo a todas las personas que se han estado conectando. Eh, un honor estar aquí con ustedes y con, y con claridad, verdad, siempre. Eh, la, la manifestación que se titula, ¿verdad?, el, el, el, el, el lema de las manifestaciones, no a la estadidad, si a la descolonización, eh, va a tener como punto de partida el Parque Luis Muñoz Rivera, en la entrada del, del viejo San Juan, eh, a, a las 10 de la mañana es donde se, se espera que la marcha aparta, ¿no? Se está convocando a que la gente vaya llegando un poco antes de las 10 de la mañana. Eh, a partir de ahí se va a caminar hacia el, eh, hacia el capitolio, hacia el ala norte del capitolio. Eh, también el carril izquierdo se va a facilitar eh, el, el paso vehicular para que se genere también una caravana para aquellas personas que se sientan eh, imposibilitadas de marchar por alguna condición de salud o por el tema del COVID, deseen ¿verdad? Eh, guardar una distancia mayor. Eh, para que puedan acudir a la manifestación y ser parte de este evento, pues se facilitó el, el carril izquierdo. Y va a ser una, una marcha por los carriles de la derecha y en el carril izquierdo va a haber una, una, una caravana que va a acompañar la manifestación. Y una vez lleguemos a la, a la plazoleta del Capitolio, va a haber un, un evento, el ex prisionero político puertorriqueño, Carlos P. Rivera, junto con otras personas, vamos a estar eh, leyendo un, lo que sería el texto, no la declara, la declaración oficial de, de esta manifestación, eh, y luego va a haber un acto artístico. Diversos artistas van a estar participando, entre ellos el conjunto Mapelle. Eh, lo importante, ¿verdad? De esta convocatoria, y eso che nos puede abundar un poco más, es el carácter multisectorial, ¿verdad? Estamos tratando y convocando a todo aquel puertorriqueño que se sienta identificado con la lucha anticolonial y con la reivindicación de la nacionalidad puertorriqueña a que se den cita allí y participen. Paralelamente, en Estados Unidos, en diferentes ciudades estadounidenses, van a haber otras manifestaciones de puertorriqueños en la diáspora. Van a haber actividades en la ciudad de Nueva York, en Chicago, en Washington DC, en Orlando, en Miami, en Detroit, en Minneapolis y en Oakland. Así que eh, de manera eh, ¿verdad? Eh, simultánea van a haber manifestaciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Eh, de igual manera uh, van a haber personas que van a venir a diferentes puntos de Puerto Rico. Eh, tenemos ya conocimiento de presencia de compañeros y compañeras Viequenses, culebrenses, de la zona oeste de Puerto Rico. Hay un punto eh, de salida eh, en Mayagüez, donde va a haber eh, transportación. También hay un punto de encuentro en Aguadilla, donde va a haber una especie de caravana que va a salir hacia, hacia el viejo San Juan. Y me parece que en Utubado, en diferentes puntos de la isla, van a haber uno, eh, ¿verdad? Se está, se está movilizando para que las personas que no tengan transportación o que quieran acudir de manera, ¿verdad?, en caravana, Vayan a esos puntos, toda esa información de los puntos de encuentro están en las páginas, tanto de Facebook como de eh, Twitter, de la marcha No sí a nuestra vida hacia la descolonización. No sé si Che tenga algo ahí que más que añadir, pero estamos esperándolos a todos y a todas con mucha ilusión este próximo domingo, eh, para que estemos allí a las 9 y media, 10 de la mañana y podamos... Eh, marchar en un reclamo tan justo para todos los puertorriqueños y, pu y puertorriqueñas como es el fin de la colonia y la descolonización de la nación puertorriqueña. Pues yo quisiera, eh, gracias a, a, a mi querida Aurora y a Jaffe y a Gabriela, añadir un poquito, antes de entrar en un análisis histórico político del porqué la marcha, eh, añadir a eh, Aurora eh, un, un poquito más la lista de artistas, porque siempre hay que agradecerle a estos compañeros que dicen presente, ¿no? Además de Mapelle, como mencionó Aurora, está Teófilo Torres con su personaje. ¿Cuál es el personaje de todo Teófilo? Este eh, Pateco. Eh, ese mismo, gracias, Rafa. Pateco, Pateco. Eh, Alita Apia, eh, malas, eh, malas Compañías, eh, Nelson Malacara, eh, Ramón Sardaña, eh, los, nómada, los, los Nómadas, Los Ricardo Pons, eh, Cabezudo Betance. Eh, y, el, y, y el, el maestro de ceremonia hasta ahora va a ser Luis Enrique Romero. Yo quisiera reconocer la, la, lo ardua que ha trabajado la compañera Raquel González para coordinar todo este andamiaje eh, para convocar a estos artistas. Así que va a ser un, como dice Gabriela, un, un, un bien amplio, ¿no? La, la participación artística en nuestra al final, esto es al final, pero antes, en, la, en el inicio de la marcha. Va a haber grupos de, de plena y bomba animando allí en, en el parque en el parque Muñoz Rivera. Así que eso es parte de la filosofía ¿no? y la razón de la marcha de nosotros reafirmar nuestras raíces nacionales. ¿no? Y qué mejor que reafirmarla con la bomba y la plena, eh, que es lo que nos hace eh, parte de nuestra nación puertorriqueña. Aurora estaba ahorita comentando que quizás era marcado un hito en la historia eh, esta convocatoria precisamente por lo amplia, por la amplitud, de En los sectores que, que han dicho presente. Y eso quizás te sirve, Che, para hablarnos un poco del, del contexto en el que queda enclavada esta convocatoria. No sé si pues sí, no, y, y, y yo quisiera hacer un, eh, un pequeño recuento de... La, de de lo que de lo que vivimos, el éxito de Vieques del do, de 1999 al 2003. Eh, ese éxito significó la salida de la Marina eh, de Vieques y la salida y, la, y, y el cierre de la base de Roosevelt Roads. Eh, yo tuve la oportunidad de estar con todo Puerto Rico con Vieques, esa gran organización bien amplia y enfatizamos en, en, en varios puntos, pero uno de ellos es la presencia constante en Estados Unidos. Nosotros nunca dejamos de, de, de, de, de, de junio del 1999 al poco tiempo de, de, de la muerte de David Sani, al poco tiempo de organizarnos eh, nuestra primera actividad, eh, Aurora y tu querido padre fue con nosotros a Washington, a Nueva York y Washington, eh, fue estar presente allá. ¿Por qué? Porque políticamente nosotros sabemos que eh, la decisión de, de, de, de lo de Vieques, en ese caso, eh, iba a ser tomada en, en, la, en, la, en, la, en el Ejecutivo de Estados Unidos, la presidencia de Estados Unidos, pues allá había que, había que hacerlo. Y entonces también lo mismo, porque conocemos la, estamos en la historia, las grandes luchas eh, libertarias eh, siempre han estado también eh, muy conscientes de que la, hay que hacer presencia o presión en, el, en, el mismo, en, el, en la misma metrópoli. ¿verdad? Entonces, nosotros los independentistas, en este caso, pues eh, hemos como que hemos abandonado la, la presencia independentista en Estados Unidos una presencia que se está dando del siglo XIX ¿ah? cuando cuando Nueva York, por ejemplo, fue el lugar de, de, de, de exilio ¿no? y donde Nueva York sale la bandera puertorriqueña, Nueva York, el grupo puertorriqueño era parte del de, de Partido Revolucionario Cubano eh, y allí se dio la gran la, la, la gran unidad antillana para apoyar la independencia de Cuba y luego la de Puerto Rico. Pues nosotros y igualmente el Partido Nacionalista y otros más en los años 30 en adelante y antes y antes de los años 30 también había mucha presencia independentista en Estados Unidos y había gran fuerza ya como que últimamente ¿no? hemos dejado de ir a Estados Unidos a hacer presencia y el Partido Popular, ya ustedes saben, es una política muy conservadora de un estatus quo de no hacer nada, pues tampoco ha ido allá a Estados Unidos a presionar para para resolverlo o buscar alguna alternativa al estatus político colonial. Y entonces, ¿quiénes han beneficiado de esto? Los más activos que están, que es el Partido Nuevo Progresista, llevando el mensaje solo. Y cuando uno juega solo, pues, pues es fácil jugar solo, ¿no? Eh, y el único mensaje que se oye es el de ellos, o el mensaje que más se oye es el de ellos. Y el de nosotros, los que no creemos en la colonización, los que no creemos en la, en la anexión con Estados Unidos, el mensaje no se lleva. Así que ese, ese es el leitmotiv, la razón principal ¿eh? de, este, de surgir de esta primera marcha, de esta primera actividad, porque esto va a tener continuidad. Es a llevarle el mensaje claro a Estados Unidos, Estados Unidos congreso principalmente, Casablanca y el pueblo general, ¿ah? de que aquí no queremos la estadidad, no queremos la anexión, de que somos una nación totalmente diferente, es pues una nación, nación de, de, de, de varios ciclos de, de vida y que, y que tenemos que autodeterminarnos nosotros. ¿ah? Así que esto va, este es el inicio de, de mucho más que vendrá, vendrá luego. Rafa. Sobre esa participación, tengo entendido que hay una, que la, digamos, la jornada por la descolonización de Puerto Rico incluye siete ciudades eh, en los Estados Unidos: Chicago, Detroit, Miami, Minnesota, New York, Orlando, Washington, Oakland. Y he escuchado también, he leído que hay una, se está preparando una manifestación solidaria en las Canarias. Así es que. Filadelfia eh, también, Rafa. Filadelfia. El, así que el, el, la convocatoria se, se ha extendido a los Estados Unidos y hasta probablemente a, a, la, a las Islas Canarias. Yo quería jugar un poco a abogado del diablo, eh, porque cuando se plantea no a la estadidad y sí a la descolonización, eh, yo recuerdo haber escuchado desde los años 80, no sé a ah, quién fue el primero que se le ocurrió eh, eh, esta genialidad, eh, que, el, que la estabilidad o el estadoísmo es una, una fórmula descolonizadora. Eh, obviamente las referencias más cercanas la, las tengo a partir de los escritos en la revista 80 grados del profesor Manuel Almeida eh, y me parece que Elizabeth Rodríguez que plantean que a partir de la resolución 151415 15, o de la resolución 1540 de las Naciones Unidas eh, la anexión es una alternativa descolonizadora eh, esta jornada eh, obviamente es contra contra la estabilidad y debo suponer que a partir del eh, de la reciente elección de los renegados o de los relegados o de los delegados de la estabilidad en el en el congreso eh, que sería como una manifestación no a partir de, de en ese contexto eh, ¿qué, ¿Qué tendrían que decir sobre esto de, de, de, que, de que se ha excluido de esta jornada a algunos estadistas que son que están en contra de la colonización? Aurora, estamos hablando. Bueno, a ver, trajiste ahí un montón de temas, vamos a ver cómo lo vamos... No, el tema, el tema principal es que ustedes han dejado de un lado a la estadidad que alguna gente plantea que es una fórmula descolonizadora. Yo no lo planteo, digo yo que hay personas que plantean que la estabilidad es una fórmula descolonizadora. Mira, hablando un poco de lo que mencionabas de las mismas Naciones Unidas, eh, cuando uno estudia el caso de Puerto Rico en la ONU y, y todo el proceso de la creación del mismo Comité de Descolonización, eh, mencionabas hace un, un rato, ¿verdad?, el tema de la ONU. Eh, los anexionistas en Puerto Rico, sobre todo a partir de la década de finales del siglo XX, ¿no?, 1900... Noventa y tanto en adelante, quizás a partir del, del Rosellato, eh, pusieron los ojos en los espacios internacionales, cosas que nunca habían hecho. ¿Verdad? Los espacios, los espacios, sabemos, ¿verdad?, que dentro de nuestra situación colonial, eh, Puerto Rico no está reconocido eh, en los foros internacionales como una nación independiente y ha sido el independentismo históricamente desde el siglo XIX que ha participado a través de una especie de diplomacia de guerrilla en muchos espacios abriéndose hueco a nivel internacional, y hay figuras tan importantes como lo fue Loida Figueroa, como lo fue eh, Juan Maribrá, verdad como, como han sido tantos puertorriqueños y puertorriqueñas que han participado de ese proceso de llevar el caso de Puerto Rico a la discusión internacional, y durante mucho tiempo tanto los estadistas en Puerto Rico como los colonialistas rechazaron absolutamente cualquier intento de que Puerto Rico participara o hiciera algún tipo de reclamo en los espacios internacionales porque se amparaban en el hecho de que eh, dentro del ELA o dentro de, la, dentro de la situación colonial existente, era Estados Unidos el representante, digamos, eh, de todos los puertorriqueños y por mucho tiempo boicotearon esos esfuerzos a nivel eh, internacional. Luego se dieron cuenta que era un espacio donde podían colar su discurso, este discurso que empezó a calar a finales del siglo XX de los derechos humanos y de la estadidad como una posible eh, verdad una garantía de derechos humanos y penetraron esos espacios a nivel de las Naciones Unidas, alegando que la, que la anexión podía ser una fórmula descolonizadora, cuando vemos, ¿verdad? Estudiamos, quienes lo hemos hecho, de las resoluciones relacionadas al caso de Puerto Rico, que para que Puerto Rico eh, o para que cualquier nación bajo dominación colonial eh, tenga que anexarse, digamos, a la nación que lo ha estado oprimiendo, primero tienen que trasladarse a esa nación bajo dominación colonial los, los plenos. Eh, derechos soberanos y dentro de la soberanía, entonces hacer una especie de alianza, una especie de anexión a ese Estado. Eh, Quiere decir que es una lectura tergiversada del derecho internacional que lamentablemente los medios de comunicación en Puerto Rico ha calado a, hasta cierto punto y ese discurso se ha llevado en los últimos años. No es que nosotros hayamos excluido a los anexionistas, es que la anexión es precisamente con la, la consumación de la colonia, ¿no? Y lo que nosotros estamos reivindicando es lo que ellos niegan, es la nacionalidad puertorriqueña, es el hecho de que somos un país, el hecho de que somos una nación. Lo vimos hace una semana con el caso de, de Yasmín, eh, Camacho Queen en las Olimpiadas, ¿no? Cómo se cómo volvía ese debate de la nacionalidad y cómo desde la anexión, eh, ¿verdad? Con figuras históricas como lo fue Carlos Romero Barceló en su día, que de hecho era la figura que se oponía a la participación de las delegaciones olímpicas puertorriqueñas a nivel, ¿verdad? A nivel internacional, eh, negaban el hecho de la nacionalidad de esta joven eh, de familia puertorriqueña y puertorriqueña por por decisión y por herencia, ¿no? Eh, así que mmm, yo creo que los anexionistas se excluyen a sí mismos de este, de este proceso en la medida en que niegan la nacionalidad puertorriqueña y nos niegan a nosotros, que somos fruto de la historia, ahí tenemos a Che como historiador que nos puede hablar de eso, y es eh, ¿verdad? la consumación del colonialismo lo que ellos plantean. Así que no es que los estamos excluyendo, si quieren estudiar nuestra historia y sumarse el domingo son más que bienvenidos, evidentemente, eh, siempre y cuando eh, ¿verdad? Eh, reconozcan eh, evidentemente la, lo, lo que ha sido la historia, la historia de Puerto Rico, la historia real de, de, de Puerto Rico. No sé si Che tenga algo ahí que añadir en ese sentido. Sí, es, es un tema, Rafa, muy interesante que lo traiga, porque la verdad que, aunque es un grupo minúsculo que nos está planteando, lo están planteando, ¿no? Eh, y no es algo nuevo, eh, tú dices que es del 80, pero ya en el siglo XIX se hablaba de los independentistas anexionistas. Y ya vemos cómo esos independentistas anexionistas atrasaron... Nuestra lucha de independencia, eh, los famosos ENA y TOT en 1898, que creían eh, en, en la anexión con Estados Unidos. Pero aspecto importante aquí, Rafa y, y Aurora y los demás compañeros, Gabriela, es que este grupo plantea que nosotros, si somos parte de, de Estados Unidos, verdad eh, vamos a ir como, como Estado soberano, que tendremos una soberanía plena y por lo tanto disfrutaremos de la soberanía eh, amplia de, de, de, de Estados Unidos eh, y eso es cuestionable ¿no? y mucho más en, en, en, en, en cómo es Estados Unidos ahora. Eh, ahora no, desde hace, desde hace varios siglos Estados Unidos se ha convertido en un país eh, federado ¿no? y, e intentarlo, intentar romper esa federación costó una, una grave guerra una grave guerra, que fue la guerra civil, la guerra civil estadounidense, de la, la guerra más cruda que ha tenido Estados Unidos, que costó más de 600 mil vidas, ¿eh? Por, eh, por eso mismo, por esa soberanía y reclamaban los, los, estados, de, los estados del sur. Y ahí estamos volviendo como, como ese, a, ese, a esa etapa de decir que vamos a ser soberanos y a ser soberanos, pero pues vamos a tener todas las virtudes de lo que es una soberanía plena eh, de, de, de un país. Eh, yo creo que es una cuestión muy interesante de jugar en análisis históricos y políticos pero en términos reales, como dice eh, Aurora, nosotros la, la, la, la, la anexión nos destruye como nación ¿eh? ya lo vemos, Aurora menciona el caso de, Yarmín, de Yarmín, eh, Camacho eh, pero también un caso de Hawái de una, una atleta en Hawái, no sé qué deporte eh, que, que tuve que competir por Estados Unidos pero cuando, cuando, cuando fue a recibir Ah, eh, su, su medalla pues desplegó la, la, la bandera de Hawái y empezó a reclamar ¿no? ah, eh, que Hawái que es una nación invadida, que es una nación ocupada, que Hawái eh, lo que ha significado el imperialismo de Estados Unidos para, para Hawái. Así que nosotros tenemos que ver ya en ese retrato de, de, de, de Hawái. Por otro lado, que también eh, Aurora mencionó, aquí hay una gran confusión con lo que es anexión y lo que es integración. Eh, el derecho internacional habla de integración ¿no? y quienes se integran la, las naciones divididas ¿no? ejemplo, vemos las naciones que están dispersas como son los kurdos como hay, como hay otras naciones en, en, en África y otros lugares que están divididas tienen, tienen el derecho de, in, de integrarse porque está esa nación tiene todo su derecho a, a, a estar unida pues ahí tienen eh, eh, la integración en válida o si quiere integrarse a, a, a, a, la, a la nación, a, a la nación en igual de, de, de derechos, eh, invadida eso. Dime quién, de, la, de los doscientos y pico países que hay en el mundo, quién se ha integrado al país de la metrópolis. ¿Ah? Que dígame un solo ejemplo. Es todo lo contrario. ¿Ah? Eh, de las decenas y decenas de países coloniales que ha habido, ¿cuántos quedan ahora? Apenas 20 quedan ahora. Así que, que, la, que el camino natural, natural de las naciones es lograr su independencia. Eh, ahora tenemos 194 países en las Naciones Unidas. Ya para dentro de poco tiempo ya esperamos que haya más. Tú mencionaste a la, a la Jafa, las Canarias. Las Canarias movimiento independentista, eh, como también lo hay... Lo hay en, no, bueno. en, en, en, en, en Aurora en, en tu Cataluña. Juan, en Juan. en en ah, Cataluña, Juan. en Cataluña, en Galicia, en los Vascos, en eh, los, los, los andaluces, ¿ah? incluso hasta los valencianos. ¿ah? Eh, eh, eh, eh, para decir, para mencionar algunos en España, ¿no? Eh, y lo mismo pasa en, en, en, en, en, en Bélgica con los flamencos, y lo mismo pasa en la, en la, en la misma, en, la, en el mismo ruso que hay otros mailes, eh, donde quiera vemos naciones reclamando su derecho a la independencia. ¿no? Entonces nosotros estamos en, en, en esa vanguardia ahora mismo. Eh, y por eso es tan importante esta marcha, porque habla en contra de la descolonización. ¿no? Y por eso pues estos compañeros que están en esa línea, pues fantástico en su derecho a expresarlo, pero es totalmente contrario a lo que es un derecho de una nación a ser, a, a ser soberana. Eh, me surge la pregunta: si ¿sí entonces para resolver este problema colonial de Puerto Rico, el mecanismo más idóneo entonces sería y democrático, idóneo y democrático, sería lo que plantea el proyecto de autodeterminación de las congresistas Boricua, eh, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio. ¿Qué les parece? Aurora. Bueno, ahí, eh, es, a ver, es un, es un debate, ¿no? Eh, si sí, sí, a través de ese tipo de proyectos es que nosotros vamos finalmente a alcanzar la independencia y la soberanía. Eh, aquí en Puerto Rico también ha estado sobre la mesa el tema de la eh, Asamblea Constitucional de Estatus. ¿verdad? Se han hablado de diferentes estrategias. Eh, lo cierto es que un primer paso para hablar de cualquiera de las estrategias posibles o viables para alcanzar la descolonización es sentarnos en una mesa a dialogar eh, y hacer esfuerzos eh, multisectoriales ¿no? desde la soledad ningún grupo en Puerto Rico va a conseguir o va a dar un paso hacia ninguna dirección eh, de manera contundente, para que haya un verdadero cambio descolonizador yo creo que tiene que empezar habiendo una especie de proceso de, de, proceso de alianzas, de procesos de, de, de diálogo eh, de dejar a un lado ciertas diferencias y, y, y trabajar hacia buscar las coincidencias y precisamente esta manifestación del próximo domingo es un paso en esa dirección. Lo vimos anteriormente en Puerto Rico, no es, en el, no es el primer momento en que se dan procesos de alianza. La Nación en Marcha hace 25 años fue un proceso también eh, de, de lucha interesante, donde sectores eh, tanto independentistas como de otra ideología se, se unieron con un fin común. Y esta vez vemos un, un proceso... ¿verdad? Eh, similar hacia un, hacia un diálogo y hacia un camino hacia la descolonización Hay diferentes alternativas, ¿verdad? Yo no me, atrever, no me atrevería a ser eh, absolutamente categórica de si ese proyecto que tú mencionas, Gabriela, es la vía a seguir. Yo creo que tiene que pasar por un proceso de diálogo y además tiene que haber un proceso de participación de los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, una cosa importante, verdad, el hecho de que hayan congresistas puertorriqueñas que de hecho están allá representando comunidad estado en territorio estadounidense, verdad. Ellas de ninguna manera representan eh, la comunidad en la isla eh, porque no han sido votadas por por los puertorriqueños en la isla. Eh, es bien importante que todo esfuerzo que se discuta eh, ¿verdad? Lleve, lleve el mensaje de lo que se está hablando en la isla y de los puertorriqueños, tanto los que están fuera como los que estamos aquí, ¿no? Tiene que ser un proceso participativo, sea cual sea eh, el rumbo eh, que, se, que se tome. Eh, en ese sentido, pues, esta, esta manifestación del domingo es un paso, es un paso en esa dirección de ese diálogo y de buscar eh, eh, hacer también ruido fuera de Puerto Rico, ¿no? Vemos cómo eh, en este verano hemos tenido el circo de los cabilderos por la estadidad, ¿verdad?, con una participación electoral de 3.9% del electorado eh, y han hecho un ruido tremendo con la idea de hacer una falsa representación de la voluntad del país eh, y también en ese sentido esta manifestación es una forma de llamar la atención en Washington eh, para toda la comunidad eh, estadounidense y para, ¿verdad?, quienes tienen el poder sobre Puerto Rico, que es el Congreso de Estados Unidos, de que vean esa otra realidad que no es la que representan estos seis cabilderos, es la realidad de un país que está en la calle, de una nación que está levantada, que se auto, ¿verdad?, se reafirma, eh, y que luego de unos años tan complejos que hemos vivido de crisis económica, de promesa en el medio, ¿verdad?, de eh, la quiebra del huracán, del huracán María, el huracán Irma, de los terremotos, y ahora de una pandemia hemos eh, sabido como país eh, salir hacia adelante y mostrar ¿verdad? alternativas a la mala gestión administrativa del gobierno colonial y del gobierno federal. Así que esta, esto, es un, esto es un ejercicio democrático, es un ejercicio de participación y es el inicio de ese diálogo, Gabriela. Eh, ¿Qué decisión se va a tomar, hacia qué camino y cuál va a ser la alternativa que mejor eh, ¿verdad? nos lleve a esa fin, a esa descolonización, que es el, verdad, el, el sueño de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas? se tiene que ir discutiendo y debatiendo en el camino. Quienes vamos a marchar el, el domingo, posiblemente tengamos ideas diversas sobre, sobre eso, ¿verdad? No vamos a marchar a favor de ese proyecto en concreto, o no vamos a, a marchar a favor exclusivamente de la Asamblea Constitucional de Estatus, sino por un proceso de diálogo, por un proceso de, de, de vernos, de juntarnos, de dialogar, ¿verdad? Y de llevar ese mensaje a Washington y posteriormente, como dice Che, seguir en un proceso de, de, de, de diálogo, y que hayan otras actividades y otros espacios para que juntos y juntas ¿no? y juntes eh, finalmente llevemos eh, el, el, el destino de Puerto Rico hacia esa descolonización tan deseada. Yo estaba comentando lo de la estabilidad como fórmula descolonizadora con el único propósito de hablar sobre cómo no es una, una fórmula descolonizadora, pero ahora que, que se trae al corazón el proyecto de... Eh, ocasio Cortés y Velázquez, en cierto modo, de nuevo para, para ser abogado del diablo, en cierto modo ahí hay un proceso que se presume, que se presume es descolonizador, por lo menos en el nombre del de, de proyecto, pero en realidad parecería que Velázquez y ocasio Cortés se refieren precisamente a unos ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y no necesariamente a un proceso de descolonización. Yo no recuerdo, por lo menos yo no he escuchado en ningún momento, que ese tipo de proyecto le exija al Congreso de los Estados Unidos manifestarse con respecto a una relación colonial que tiene eh, el Congreso o Estados Unidos con, con la isla de Puerto Rico. Así que en, en, en ese sentido, debo suponer que la marcha, eh, que es una marcha por la descolonización, si fuese a establecer un diálogo con Ocasio Cortez y Velázquez, sería una buena oportunidad para plantearle a ambas eh, congresistas que los procesos de decolonización deben iniciarse precisamente en el territorio ocupado y entonces negociar con ese territorio ocupado, cosa que yo no veo. Eh, me leí el, el, el proyecto de, de Ocasio Cortés y Blas, que no veo en ningún momento que se plantee esa, esa necesidad de que el Congreso de los Estados Unidos acepte que tiene eh, que existe una relación colonial con, con Puerto Rico. El, el se plantea la posibilidad de dialogar con Ocasio Cortés y Velázquez eh, y, y decirle que el problema no es un problema de ciudadanos norteamericanos que están sufriendo eh, y que se le están violentando los derechos civiles, sino un proceso de descolonización. Por eso, por eso es que yo creo que es importante esta actividad, eh, porque lo que está planteando es, es correcto, Rafa, y, se, y, y hay gente que, que apoya el proyecto Muchos independentistas y otros que están que lo cuestionan. Eh, pero el asunto es que, que, que, que haya silencio, que haya inacción. Yo creo que tanto el proyecto de, de, de Nidia y Alexandria, eh, como con la misma presencia de, de los anexionistas allá en Estados Unidos, lo que ha hecho es poner a la discusión de la, de la situación colonial de nuestra, eh, que, que llevaba tiempo sin, sin mencionarse, ¿no? Nosotros tenemos, que, tenemos un pote vacío, tenemos que echarle grano para que suene. ¿no? Si hago un pote vacío, pues no hay ruido, no hay nada. Y tenemos que estar haciendo cosas en la, en la, en la, en la colonia. Obviamente, Alexandria Ocasio Cortés, una compañera nueva en la política, eh, yo creo que tiene que educarse más políticamente, porque ya está al principio, yo la escuché hablando de anexión. ¿no? Sí. Y la, la, la, la estoy escuchando hablar de procesos de, eh, de autodeterminación, aunque dentro de lo que tú dices, así que la veo caminando, evolucionando políticamente, nos corresponde a nosotros educarlas más y más que educarlas, comprometerlas más. Yo llevo insistiendo que tenemos que buscar de nuevo a los Roger Dellums, por ejemplo, ¿usted te acuerdas, Rafa? El famoso Roger Dellums, eh, eh, senador por California, eh, muy amigo de Puerto Rico, eh, los mismos, ah, cómo defendió el caso antes de Roger Dellums, eh, Vito Marco Antonio Marco Antonio, ¿eh? Marco Antonio eh, el mismo el mismo eh, eh, Johnston el 89 y 90 con el proyecto que estuvimos a ley de casi nada de presentarlo. Hay que buscar congresistas, eh, digo, a la parte de, de seguir luchando por la independencia acá. ¿eh? Eh, claramente digo, buscarlo allá para, para buscar algún mecanismo de, de forzar la cosa. Pero lo, lo, lo que tenemos que hacer es eh, eh, fortalecer la independencia aquí en Puerto Rico, eh, crecer más el número en Puerto Rico. Yo lo decía por bien que entre más fuerte estemos en Puerto Rico, más fuerte vamos a estar allá. Si estamos débiles acá, va a ser difícil allá eh, negociar. Pero necesitamos gente, por esta, por esta importancia de esta actividad. Mira, ya, vieron, si, si, si, eh, ya viene gente de New York Times para acá, viene gente de Russian Today para acá, digo gente de compañeros periodistas ¿no? eh, y de otros medios. Eh, sí que esto va a retumbar de alguna, de alguna, de alguna manera. Y eso es lo que queremos ya, que el eco, que el eco, que haya eco eh, del domingo. ¿ah? Y ya tú, ya el eco, como tú mencionaste, está en las Canarias y todos otros lugares. Así que desde antes del domingo ya está surgiendo, surgiendo eco. En esa misma línea de ir educando y que este live sirva para, para ir educando. ¿Cuáles serían algunas de esas, de esas razones por las cuales... Eh, Puerto Rico no, no se debe convertir en un estado federado de los Estados Unidos. Si fuéramos a enumerar alguna de esas razones. Aurora. Bueno, primero que nada, somos una nación latinoamericana y caribeña y la lucha por la descolonización de Puerto Rico es una lucha no solamente por una cuestión meramente de tener un pasaporte distinto, de tener un certificado distinto, es una lucha también por una justicia social que este país latinoamericano merece. ¿no? Eh, a través de los pasados 123 años de colonialismo estadounidense y por las décadas y siglos bajo la dominación colonial española, aquí se han hecho muchísimas promesas de transformación, de cambio, muchísimas promesas, ¿verdad? Eh, bueno, tantas promesas que terminamos con, un, con una ley promesa. Eh, y evidentemente eh, haber sido parte en su momento del imperio más importante del mundo, cuando España, y haber sido parte durante los pasados 123 años del imperio más importante del mundo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, no le ha garantizado a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas la justicia social que merecemos como país. ¿Verdad? Ustedes no, no tienen más que salir a la calle y darse cuenta de la situación en la que vive Puerto Rico. Salir un poco de la zona metropolitana y de San Juan y meterse en los campos, en la zona rural de Puerto Rico, en el sur, en el suroeste, en Vieques, en Culebra, que no tienen ni siquiera una transportación digna, que no tienen un hospital, que hace cuántos años no nace un viequense un culebrense porque tienen que trasladarse a la isla grande. Todo eso bajo el ala de la, de la potencia más importante del mundo que va por el mundo repartiendo libertad, verdad discursos de libertad y de justicia, ¿no? Pues nosotros somos claro ejemplo de que todo eso fue una, ha sido una, una, una mentira, una vil mentira y que los puertorriqueños y las puertorriqueñas merecemos más. Merecemos un país donde no se asesine gente, merecemos un país donde no haya tanto narcotráfico, merecemos un país donde se pueda tener una educación absolutamente digna y donde la educación pública no esté en las manos de los banqueros y de los eh, especuladores. Y para eso se necesita poder político y el poder político nos lo garantiza la independencia. Eh, y, y, y la razón principal por la que no somos estados ni siquiera es una decisión nuestra. El Congreso de Estados Unidos así lo ha determinado, así lo ha decidido, ¿verdad? Porque nos han exprimido como han querido eh, eh, siendo colonias. Si hubiesen querido que fuésemos estados hace rato, hubiesen establecido aquí un estado 51 o 49 en su momento, 48 en su momento. Porque el discurso de convertirnos en estado ha ido variando con los años, ¿verdad? Eh, así que empezando por ahí, no, por una cuestión de, de, de justicia social y del derecho que tienen, el derecho inalienable que tienen todos los pueblos en el mundo a, a, a su autogestión, a su autogobernanza. ¿no? Lo vimos en el huracán, eh, FEMA llegó tarde, eh, aquí, aquí el gobierno llegó tarde a muchos sitios las comunidades que estaban organizadas fueron las primeras que gestionaron eh, las, las principales ayudas. Lo vimos en, el, en, en la crisis de los terremotos del suroeste, los puertorriqueños se volcaron con esas comunidades porque sabían que el Estado no iba a responder inmediatamente. Nosotros tenemos la capacidad, ese discurso de que somos incapaces de gobernarnos, de que nos vamos a convertir en una especie verdad de república bananera. Caramba, eh, ya yo creo que es tiempo de que nos quitemos ese velo de, de los ojos y que empezamos a, a mirar también naciones pequeñas geográficamente eh, como nosotros, pero que han sido sumamente prósperas. Y en el Caribe antillano tenemos ejemplos como es Trinidad y Tobago, una, una nación eh, muy cercana aquí a nosotros, que es bastante, ¿verdad?, que es independiente y que es bastante próspera. Y así por el estilo, ¿no? Hay ejemplos en, en el mundo de naciones en las que podemos mirarnos y seguir, y seguir también su ejemplo. Esa es una, no sé, Che, eh, hay tantas razones sí, por las que, yo, ¿verdad?, reivindicarnos. Yo quisiera añadir una que el pueblo menciona mucho, ¿no? estaba Para este programa, pues, uno siempre se prepara, ¿no? Y estaba leyendo unos, unos análisis de, de economistas nuestros, ¿Ah? De cómo nos afectaría la economía, que abundaría más lo que dijo Aurora, ¿ah? con, los, con los tantos eh, eh, contribuciones e impuestos que nos pondrían a, no, a, a nosotros. O sé sea, que nos encarecería mucho más eh, la vida nuestra, ¿no? eh, Y a eso pueden buscarlo, gracias al Internet, el costo, el costo de la estabilidad para, para Puerto Rico. Eh, y entonces los mismos economistas traen, traen a colación en el caso de Mississippi y otros estados más. Y los que han estado visitando el sur de Estados Unidos pueden ver la miseria. Yo, yo estuve en Luisiana en una ocasión allá. Eh, y la miseria de cómo viven lo, lo, lo, especialmente los estados del sur. Eh, y la pobreza que hay allá. Pero yo animo a, yo animo a, a los que nos están escuchando que busquen la, eh, en internet eh, pobreza en Estados Unidos. Busquen Skid Row. S-K-I-D. Es eh, una calle en, en, en California cerca de Los Ángeles. Eh, que uno ve es espeluznante lo uno de la cantidad de gente sin techo ¿ah? que está viviendo en Estados Unidos. Lo tenemos también en Florida, la cantidad de puertorriqueños que no tienen techo viviendo la pobreza en, esta, en, en Estados Unidos. Y, y ese es el mito que hay aquí, que, don, que, que, que se cree que la, que la, que la, que la anexión nos no va a sacar de la pobreza, de la miseria en que estamos viviendo. Y nos va a convertir en todo lo contrario, mucho más pobres ¿ah? a, a lo que estamos nosotros. Eh, eh, y yo, para terminar, me gustaría que le dé un ejercicio que a los estudiantes. Buscar países más pequeños que Puerto Rico, que tiene, que tiene una riqueza eh, increíble, ¿no? Eh, Singapur, Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, eh, Malta, etc. ¿no? Incluso hasta, hasta, hasta algunos de nuestros países de, de, del Caribe. El índice per cápita es mucho más alto que el nuestro, etc. ¿Ah? Y ya lo vemos, como países tan pequeños, ustedes rompen... El dichoso mito de la pequeñez que Muñoz marinos empezó a meter al pueblo puertorriqueño, tantos mitos que Ah, el Muñoz Marino y el Partido Popular, que carecíamos de recursos naturales, que no teníamos, que éramos muy pequeños, te ponía hasta anuncios de televisión, nosotros un puntito en el, en el mundo, ah, como si la pequeñez fuera una debilidad. ¿eh? Y entonces uno, uno, estudia, uno estudia gente como, como John Nabis, eh, uno de los futurólogos eh, favoritos míos, ¿ah? ¿eh? que decía que entre más pequeño el jugador, más potente, más fuerte va a ser, va, va, va, va, va a ser ese jugador. Entre más pequeño, más fuerza va a tener. ¿ah? Y ya mismo Navis, en los años 90, decía que, que las naciones iban a, iba a ir logrando su independencia porque le convenía ¿ah? la pequeñez. ¿ah? La pequeñez era mucho más fácil de manejar que la, que, la, que, que, que la grandiosidad. Por eso llamamos los imperios, ¿ah? que no están conquistando eh, tierras como era antes. ¿ah? Eh, Inglaterra, Inglaterra con 75 colonias en el mundo, etcétera. No, ya no, ya no los imperios. Otro tipo de imperialismo, ¿no? Porque la pequeñez ha, ha ayudado ¿ah? a, que haya, a que los países tenga, tenga, tengan su fuerza. Así que hay, hay que romper muchos mitos, muchos mitos. Y uno de ellos es la, la, la, la pobreza que tendría Puerto Rico. Esto es lo contrario, tendríamos más fortaleza económica que lo que tenemos ahora. Yo quisiera añadir un poco esa línea de Che contestando a las preguntas que nos envía el querido amigo periodista desde La Habana, Luis de Jesús. Sí, eso eh, le iba a dar paso a la pregunta. La voy a poner aquí, la voy a mostrar aquí para que el resto de las personas lo, lo vean en la transmisión. Así que sí, ve haciendo, puedes hacer la conexión entre la pregunta porque precisamente le iba a dar paso. Sí. No, Luis, Luis nos pregunta, ¿verdad? ¿cómo garantizamos que un movimiento sólido en favor de la descolonización de Puerto Rico continúe más allá del 15 de agosto? Y además nos pregunta cómo garantizar que la convocatoria sea constante y no solo para el domingo, ¿verdad? Es una pregunta, eh, tiene muchas variantes y muchas respuestas. Eh, en mi carácter personal, ¿verdad? Como he visto todo este proceso y en la medida en que he participado de la organización de este evento, puedo decir que, eh, un poco siguiendo también la línea de Che, eh, tiene que haber de manera colectiva eh, un proceso de educación, ¿no? de cuál ha sido nuestra historia, de, de, de la economía, de, de tener, eh, tener eh, argumentos sólidos de economía, de historia, eh, que nos ayuden a fortalecer ¿no? Esa, esas respuestas que nuestra ciudadanía eh, eh, pide a, a, a gritos. ¿no? Eh, en la medida en que conocemos el pasado y en la medida en que conocemos eh, los procesos históricos y políticos, eh, que nos han llevado al Puerto Rico del siglo XXI, eh, comprendemos muchas más cosas ¿no? y se nos hace mucho más fácil eh, poder entender esa relación tan desigual eh, que ha habido, eh, esa relación colonial que ha habido entre Puerto Rico, en la nación puertorriqueña, con, con Estados Unidos. Otra, otra de las alternativas, ¿verdad?, para garantizar que este movimiento continúe teniendo auge es poner oído en tierra, escuchar al país, descentralizar estos procesos. Este domingo la marcha es en San Juan, yo aspiraría a que las próximas manifestaciones rompan ¿verdad? esa práctica de hacer las actividades en San Juan y nos tiremos a la calle en otros municipios de Puerto Rico y escuchemos lo que los puertorriqueños nos quieren decir. El pasado noviembre, en las elecciones, en el referéndum de la estadidad, sí o no, 18 municipios puertorriqueños. En 18 municipios puertorriqueños la estadidad fue derrotada, entre ellos Mayagüez, Rincón, Cabo Rojo, Vieques, eh, San Juan, eh, hay hay municipios alrededor de la isla donde donde donde fue impresionante el, el, la, las votaciones en ese referéndum, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a los resultados electorales, vemos también cómo a gritos se pedía procesos de alianza, romper con el bipartidismo, que hayan otras alternativas y para eso hay que poner oído en tierra, no, eh, ¿verdad? Eh, no pretender... Eh, tener nosotros acá la verdad agarrada por, por, por, por, el, por, el, por el mango eh, sino, sino escuchar eh, a la sabiduría de este país que es un país eh, longevo, es un país que tiene más de 500 años un país sabio y nos da toda, toda esa sabiduría para saber por dónde debemos caminar el proceso de educación, el proceso de participación la descentralización de estos esfuerzos eh, y de manera verdad bien importante sacar a un lado los egos y la y las, y las cuestiones revanchistas que muchas veces han caracterizado los movimientos de, de independencia y de izquierda, y trabajar verdad por el colectivo, dejar a un lado la arrogancia. El país grita eh, eh, pidiendo eh, verdad soluciones ya a los problemas que, que, que está enfrentando. Lo vimos en el verano del 19, como miles de jóvenes puertorriqueños se tiraron a la calle a reclamar, no solamente a la salida de Ricky, reclamar una vida digna en el país en el que nacieron que no le ha dado más que crisis desde que nacieron porque no les hemos dado como país, no le hemos dado alternativa a esa juventud. Pues hay que escuchar esos sectores y hay que escucharlos desde la humildad, eh, eliminando esos egos y siendo solidarios. Y yo creo que de esa manera vamos a ir ganando adeptos a este proceso de lucha y no solamente vamos a ir, eh, digamos, eh, eh, enseñando un poco lo que nosotros hemos ido estudiando de la historia, sino aprendiendo, porque el país el país tiene muchas historias que no han sido contadas y en la medida en que uno pone oído en tierra y escucha esos reclamos de las personas, este reclamo crece y se fortalece. Y también escuchando la diáspora, miles de puertorriqueños han tenido que emigrar. Emigrar porque la colonia se ha agotado, porque este proceso del Estado Libre Asociado, que empezó en 1952, hizo caput. Eh, y lo que, se ha, eh, lo que ha provocado es una emigración masiva a, a, de miles de familias puertorriqueñas, sobre todo familias jóvenes, que están ahora mismo teniendo dos y tres trabajos para sostenerse en diferentes estados de Estados Unidos y tienen que opinar también sobre la realidad de su país. A ese sector hay que escucharlo y ese sector también tiene mucho que aportar en este proceso descolonizador. Esas serían algunas de las alternativas respondiendo a la pregunta de, de, de Luis de Jesús. Yo quisiera no, añadir, no, no. Si, me lo, si me lo permiten, a Allá, Luis, saludo a Luis, que creo que debe estar en Cuba. Eh, no te conozco personalmente, pero te, te sigo, ¿no? Eh... Yo quisiera añadir algo histórico. Nosotros a veces caminamos, nos damos cuenta que está, hemos caminado bastante y fuerte. Estamos dejando huella De los años 90 aquí estamos viviendo unos procesos de, de bastante consenso, unidad o, o, o eh, con diferentes grupos y partidos independentistas y no independentistas. De los 90 ahora mismo eh, esta actividad, el movimiento Alianza Pro Libre Asociación, Dijo presente, está convocando está de, está de lleno en, en las actividades. Eh, Boricua Unido en la diáspora, un grupo mayormente de, de vinculado, de, de, establecido en, en DC, en Washington, la capital, eh, está presente. El Frente de Boricua, eh, también de allá eh, en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, también está de principio. La Fundación María Cabrera, el Gran Oriente Nacional, el Junta de Artistas, eh, movimiento de diálogo soberanista, el movimiento independentista nacional ostociano, el movimiento de Unión Soberanista, eh, el National Boricua eh, Human Rights Network en Estados Unidos, el Partido Independentista, el movimiento Vamos. O sé sea que vemos que seguimos uniéndonos ¿ah? y cada día más de los años 90 ahora, esa, esa, esa unidad eh, se está dando y eso es lo que nos va a llevar a. ¿ah? A que, a que más fuerza se sigan uniendo en contra de la descolonización y, y obviamente, en contra de la, en, bueno, en contra de la colonización, corrido, ¿eh? a favor de la descolonización y en contra de la misión de, de Puerto Rico. Y agradecemos a todas las personas también en que ahora trae ese punto de la diáspora. Han estado haciendo por aquí un sinnúmero de comentarios y personas precisamente desde distintos puntos de Estados Unidos, así que agradecemos la presencia de, de las personas que sintonizan. Rafa. Alguna gente podría, podría plantearse que hay un énfasis, eh, de nuevo esta no es mi opinión, estoy hablando de cosas que, que escucho y que traigo a, a, a, la, a, la, a la charla, Alguna gente puede plantearse que se eh, habla demasiado de la cuestión legal o de ir a, la, a las Naciones Unidas o de poner en jaque el Tribunal Supremo con algunas decisiones, etcétera. Y que cuando hablamos de descolonización hablamos como con una generalidad cuando podríamos decir que hay procesos de descolonización que ni siquiera eh, necesitan de, de partidos políticos. Me refiero, por ejemplo, a una lucha contra la ley 2022, es una lucha eh, anticolonial, eh, la lucha por eh, el ambiente, la lucha ecológica, es una lucha de colonial porque no responde a los intereses del capital norteamericano o de la misma gente que recibe exenciones, y, a extranjeros que reciben exenciones y vienen a a ocupar eh, terreno y vivienda en Puerto Rico. La educación con perspectiva de género también es, es descolonizadora porque eso no es una política eh, de la metrópoli. La lucha contra la Junta es una lucha descolonizadora. Eh, integrar a la diáspora a, a la discusión es una lucha descolonizadora y así sucesivamente, ¿verdad? Cada ministro cuando hablaba del verano del 19, que no solamente la renuncia de rique era Ricky y renuncia y llévate a la Junta. Bueno, pues nos quedamos entonces en esa segunda parte porque no se llevaron a la Junta. Esa lucha, esa, esa segunda parte también sería una lucha descolonizadora, importantísima, ¿verdad? Eh, y, en, y en ese sentido, ustedes plantearían que toda esa lucha eh, podrían integrarse a esa marcha del domingo o a las actividades posteriores, no solamente esa. Así que no, no sería como convocar a partidos políticos y organizaciones políticas tradicionales sino a aquellas personas que están participando en luchas comunitarias y que no necesariamente están vinculadas con organizaciones políticas, pero que en claro. cierto modo, de manera práctica, son, son, están haciendo una lucha descomendizadora. Sí, claro. y, no, y, no y no dejen el deporte, por favor, ni la cultura. ¿eh? Hay que añadir sí. tres puntitos. Ah, ah, porque esa lista que estás mencionando, claro. Zapa, perdona Aurora, es mucho más amplia. Se puede en Mancha. En la colonia es tanto y tanto los que nos han quitado y nos siguen oprimiendo que donde quiera sal, hay una razón para descolonizar el país. Claro, la UPR también y los profesores. Perdona, para... ahora, claro. algo? No, no, un poco, es verdad, ah. Rafa, es que precisamente es que el telón de fondo de, de todo lo que, lo que nos define a nosotros como nación, el telón de fondo es el colonialismo. Todas las luchas cuando uno va escarbando un poco al final te encuentras con el colonialismo eh, y un poco haciendo haciendo un poco verdad eco de eso que estás diciendo y leyendo aquí los mensajes no preguntan qué carteles pueden llevar si pueden hablar de independencia cualquier manifestación es válida cuando uno se autodenomina puertorriqueño y quiere marchar por la, por, la, por la puertorriqueñida si usted siente el deseo de ir allí con un cartel sobre las playas sobre la gentrificación, sobre la independencia, hágalo. Pero hágalo con la conciencia de que va a marchar al lado con un compatriota que posiblemente su prioridad en ese momento es otra y en el fondo lo que los une es precisamente la descolonización de este país. Y en ese sentido, ¿verdad?, el nombre de la marcha es un nombre amplio eh, buscando precisamente que haya un espacio de, de diálogo y que haya un espacio de unidad. Ahí cabemos todos los que nos sintamos puertorriqueños y todos los que reafirmamos la nación puertorriqueña y también todo aquel hermano latinoamericano, un poco hago también eh, aquí, eh, comento, comento un poco el comentario que nos, que nos manda la amiga María Gutiérrez Rodríguez desde York. De eh, es extraordinario que desde allá se están organizando junto con otros hermanos eh, latinoamericanos, junto con los afroamericanos que han estado tan maltratados, que han sido tan maltratados en la historia estadounidense y que se ha visto tan recientemente en casos como el asesinato de George Floyd, ¿verdad? Esos hermanos afroamericanos también están en un proceso de lucha. Eh, histórico por la descolonización de, de, de, de su historia, de su cultura, de su territorio. ¿no? Los nativoamericanos están en un proceso también de lucha de, de, de descolonización. Y en ese sentido, el colonialismo es este gran fantasma que viene de Occidente, que nos viene acompañando hace tantos siglos y que está absolutamente presente. Y uno de los lugares donde más presente está en el planeta es precisamente en el Caribe. Así que cualquier latinoamericano, cualquier hermano de otro país, que reside en nuestro país, que esté de visita y quiera estar el domingo, es bienvenido y es bienvenida. Porque todo aquel que, que reafirme la nación puertorriqueña, independientemente si lleva sangre o no boricua por sus venas, eh, es parte de este proceso de lucha y en ese sentido eh, eh, estamos convencidos de que esto es como una especie ¿verdad? De, de, de bola de nieve que en la medida en que vaya esa avalancha corriendo va a ir creciendo y va a ir creciendo eh, de gente de muchos sectores con muchas ideas y todas esas ideas van a tener que ser, ¿verdad?, oídas, discutidas, estudiadas por todos, por todas y por todas Así que el que quiera venir con el cartel que sea es bienvenido. La bandera puertorriqueña es la que queremos que ondee alto, ¿verdad? El domingo, eh, así que ya sea la bandera negra el de la lucha contra la Junta, o ya sea la bandera con el azul clarito o la bandera con el azul que usted quiera, no deje de participar. Y si no quiere marchar porque tiene miedo al COVID, importante, Estamos eh, verdad, exhortando medidas de mucha eh, de mucha eh, verdad higiene. Traigan un hand sanitizer, su alcohol, todo el mundo con su mascarilla puesta. Eh, verdad Distancia entre las personas que estén marchando, los que se sientan que, eh, verdad, que se ponen en riesgo de alguna manera. Vengan en carro y hagan una caravana, vengan con su familia y vengan en caravana los que no quieran marchar con sus niños. Pero hagan acto de presencia. Ese día en su casa, si no pueden participar, saquen la bandera de Puerto Rico por sus balcones. Queremos que Washington nos escuche, que el mundo sepa que aquí hay una nación en el Caribe que, que está en pie de lucha, que está viva, que culturalmente existe y que, y que no nos lo va a quitar nadie, ningún proyecto del Congreso, ninguno verdad, no hay mentira que, que nos derrumbe como nación y como país y vamos a prevalecer, como históricamente siempre hemos prevalecido. Eh, y agradecemos muchísimo verdad, a Claridad por este espacio y exhortamos a todo aquel que nos esté escuchando, a que el domingo, de alguna forma u otra, eh, participe en este esfuerzo. Creo que el compañero Luis López resumió con una cita tuya, eh, Aurora, lo que uh -huh. quizás quizá puede ser eh, el punto de coincidencia y, y el resumen de lo que hemos estado hablando eh, por los pasados minutos. Así que, que esta sea la... Muchas gracias, Luis. Un abrazo también a todos esos cubanos que nos están escuchando allá en La Habana y a la, a la misión de Puerto Rico que tanto ha hecho que tanto ha hecho por la nación puertorriqueña a Edwin, a, a, a, a Raquel allá a la misión eh, un abrazo muy grande y solidario desde Puerto Rico Rafa, Oche algo que quieran añadir para ir ya cerrando pues eh, esto es un punto de partida creo que Osto fue es una, frase, una frase de Osto eh, es un punto de partida en este momento para romper la colonia en Puerto Rico, eh, para luchar por nuestra soberanía y, y de aquí en adelante es mucho, lo, es mucho lo que vendrá y el mensaje tiene que retumbar en, en Estados Unidos y en todo el mundo, incluso en Puerto Rico, porque hay muchos colonizados internamente que, que tienen que descolonizarse también y eso es lo que estamos en nosotros buscando en esta actividad, entre tantas otras cosas, más. Descolonizar a Puerto Rico entero, descolonizar a mucha gente y que el imperio sepa que ya no puede haber más colonias en el mundo, ni Puerto Rico ni las otras que hay en el mundo, ninguna colonia en el mundo. La soberanía es un derecho natural de todas las naciones del mundo. Así que gracias a ustedes y siempre a la orden. Afa. No, yo me entusiasmé este, con, con, con lo que decía Aurora y, y, y Che y exhortar a todos los que participan en diferentes luchas comunitarias que parecen vistas desde lejos como muy particulares, no son particulares, son la misma lucha, ¿verdad? Son la lucha por los intereses de nuestra comunidad que tiene varias luchas que, que dar, ¿verdad? Pero son parte de los procesos de descolonización y, y pues gracias a Che y a Aurora por por esta fantástica charla. Que me A ustedes, de verdad, ha, muchas gracias. Me ha compiado, me ha eh, Gabriela y Rafael, <risa> nos vemos entonces el domingo. Esperemos nos que vemos sí. el domingo. cuídense mucho. un domingo. abrazo. Buenas noches. Buenas noches.